Queríamos hablar con una platense, uh -huh. que es muchas cosas. Es diputada nacional por el Frente de Todos, vicepresidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, secretaria de la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero además ingeniera agrónoma, magíster en educación, doctora en ciencias sociales, docente, escritora, dirigente social, de todo. Estamos hablando de. Claudia Bernaza, con quien estamos en comunicación en este momento. Sabemos, Claudia, que tenés muchas historias eh, con, con la ciudad de La Plata que han resultado interesantes justamente a lo largo de la historia y de los años, eh, y después vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con eh, la función eh, legislativa y de funcionalidad, pero queremos saber algún recuerdo, alguna historia que eh, haya, te haya quedado eh, en la cabeza con respecto a la ciudad en la que naciste. Bueno, la ciudad de La Plata es la ciudad donde nací. yo eh, Te imaginás que fui al Normal Uno, fui al Liceo Víctor Mercante, me crié en el Parque San Martín, eh, en, en la parroquia Nuestra Señora, Señora de las Victorias, que no se llamaba en ese momento Rosa Mística, ni tenía milagros este, un poquito ingenuos, ¿no? como después se quiso hacer creer, sino que realmente luchábamos por un mundo mejor en un grupo parroquial que, que tenía mucha fuerza, eh, así que mi historia con la, con la Plata es una historia muy muy potente y contradictoria porque a veces la quiero mucho y a veces me causa mucho fastidio y todo eso lo escribí en la novela Crónicas de la Ciudad Perfecta. Exactamente, contanos un poquito de eso porque eso nos convocó y nos llamó también la curiosidad a, a llamarte y, y hablar de vos, justamente decimos si es capaz de haber recopilado todas estas historias es porque tiene muchas anécdotas eh, aquí en la ciudad. Mira, la que más recuerdo y la que sigo contando siempre, que está en mi último libro, en Las palabras y los días, que es un libro que se puede buscar y, y navegar en la web, es eh, lo que le en el nuevo libro llamamos llamo La noche de la reina, que fue el aniversario de la plata, los 100 años de la plata, que se cumplieron los 100 años en plena guerra de Malvinas. Sí. En noviembre de 1982, recién salíamos de la guerra de Malvinas, estábamos bajo una dictadura y se les ocurrió a la Asociación de Panaderos hacer una torta gigante que se instaló en la Plaza Moreno y eso terminó muy mal terminó con, con bueno una cantidad de jóvenes subidos a la torta desordenadamente mm. y peleando a las tortas limpias repartiendo tortas este de una manera muy desordenada, que incluso hubo heridos contusos, bueno todo esto que parece una imagen surrealista eran ya indicios de que estábamos desobedeciendo, ¿no? Así que esa historia que es, es un poco tragicómica es la que cuento en La noche de la reina en mi en último libro. Claudia, y de La Plata, vamos a hacer eh, obviamente en, en el ámbito también en el que usted se maneja, eh, de La Plata, ¿cómo, ¿cómo la ve en cuestión de eh, política? Y Siempre difícil, las ciudades... Eh, capitales y sobre todo cuando son capital de provincia, que tienen un centro que responde a, a ciertos parámetros de la clase media que es un poco se, se, se termina negando la actividad política, pero al mismo tiempo con una gran actividad de estudiantes universitarios, con una historia negra en la dictadura, eh, o sea, con, una, con mucha actividad política en su periferia, en sus márgenes, en sus estudiantes, y con una negación de la política en sus centros, siempre es difícil. Uh -huh. eh, aún así, el peronismo ha sido gobierno en nuestra ciudad, el peronismo tiene muchos y muy buenos referentes, de hecho nosotros tenemos eh, diputados, ministros, el ministros alvareces de nuestra ciudad, un embajador en la OEA, eh, Carlos Raimundi, con lo cual La Plata siempre es una, un semillero de, de militantes y dirigentes... Eh, y al mismo tiempo, una ciudad que le cuesta mucho generar un liderazgo unívoco, ¿no? Al cual seguir para llegar a la intendencia. Sí, además de, de cuadros políticos que si bien no han nacido acá, sí se han formado y han militado... Eh, aquí y hoy son muy importantes en la Argentina y han sido también muy importantes. Digo, no, no solo, hablábamos de esto de lo Platense, no solo como de nacimiento, sino de habitar durante mucho tiempo en La Plata, transitarla, haber estudiado o cualquier otra cosa acá, trabajado bueno, también el Pampa ya te hace platense. Álvaro, el nuevo, el nuevo presidente del Puerto Quequén, eh, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, uff ni hablar, por claro. nuestras aulas pasaron... Una carga importante eh, dirigente es muy importante nosotros tenemos muchos mitos. Pudimos fundar la aldea a pesar de nuestra traza geométrica. De hecho, nosotros tenemos dos patrias, o dos de gimnasio, o sos de estudiantes en esta ciudad. Y eso le, le, le, le, le, le inundó de pasión a la ciudad. Eh, así que sí, mitos hay muchos, y eso es maravilloso porque los mitos ayudan a a darle como vida a la ciudad. El bosque está lleno también de, de mitos, de, de historias, incluso de historias trágicas, como fue el suicidio, el suicidio de uno de nuestros poetas, ¿no? Francisco López Merino. Mm. En fin, eh, eh, historias apasionantes. Hay muchas en La Plata y además tenemos en Berizo y en Ensenada toda la historia del 17 de octubre, que en realidad es la región platense y era en La Plata cuando, cuando los obreros marcharon hacia hacia Buenos Aires para liberar a su líder, ¿no? Un sí. líder naciente como era Juan Perón. Bueno, no podemos dejar de esquivar uno de los temas más importantes de la semana y al menos alguna reflexión de, bueno, lo que fue eh, en el recinto de la media sanción a este aporte solidario eh, extraordinario eh, que, que acabamos de vivir en la jornada de ayer, que terminó en la jornada de ayer, a madrugada. Sí, la verdad que el martes y el miércoles fueron dos jornadas muy, muy importantes en el Congreso, donde el Congreso... Realmente funcionó como tal, ¿no? como un ágora, como una asamblea de debates, de, de temas importantes, porque no solo aprobamos el, el aporte extraordinario, sino que también se aprobó la ley Yolanda, eh, se, se aprobó eh, la ley eh, del fuego, como le decimos, ¿no? uh -huh. la ley que trata de evitar o de, o de paliar el problema de los incendios en, en pastizales y en bosques nativos. Eh, también entró, ingresó al Congreso para su debate eh, la ley de los mil días y la ley sí. in, de interrupción voluntaria del embarazo. Si para es... todos los gustos, y como si fuera poco, durante la tarde de ayer eh, le dimos dictamen al proyecto de financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología, que es un proyecto de ley muy esperado por la comunidad científica. Eh, eh, muchos científicos de la Universidad de La Plata me lo habían pedido también. Así que fue un día donde uno sentía orgullo de, de ser legisladora y de representar los intereses. Mm de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Uh -huh. eh, ¿Qué cree que va a pasar puntualmente con este sector, el 0,02% de la Argentina, frente a la decisión de que si en el Senado logra aprobarse esta, esta ley? Mira, nos amenazaban con una rebelión fiscal, sobre todo el, el presidente del Banco Macro, nos eh, estuvieron amenazando con el hecho de que iba a haber muchas presentaciones judiciales. Pero yo creo que va a primar el pudor, ¿no? Porque la verdad es que a mí me daría mucha vergüenza estar haciendo una presentación porque eh, no quiero colaborar con, con una tragedia planetaria y con todas las consecuencias de esa tragedia, ¿no? Uh -huh. eh, la última, al menos de mi parte, Claudia, y también a, a modo de cerrar, tomando un poco el mapa de lo que fue un año, un año muy particular, eh, no hay mucho más que describir frente a esto, eh, ¿considera que... Eh, en es, hubo como un periodo en donde fue extremadamente lo sanitario y ahora todo lo que estaba en agenda se empezó a activar y que por eso tenemos estas noticias una tras otra de mucho de lo que se había anunciado. Digo, ¿llegó el momento del botón verde, rojo, azul y todos los botones de, lo que, de los temas que estaban en agenda? Sí, por supuesto, por supuesto. Está pasando algo de lo que vos decís. O sea, a todos nos eh, ocupó muchísimo tiempo comprender y, y, y atender la situación sanitaria y bueno de a poco vamos retomando temas que con los cuales también eh, temas que, que también hay que abordar y como vos bien decís ahora los vemos todos juntos lo que no significa desatender la pandemia lo que pasa que ya tenemos como una estrategia para, para atender la pandemia entonces podemos tener tiempo para hablar de otros temas también claro si no hubiese habido pandemia hoy sería mayo algo así algo así tal cual tal cual Claudia queremos agradecerte la comunicación bueno la excusa era un poquitito hablar fe festejar celebrar eh, el día de la plata con vos y bueno y obviamente de los temas que nos interpelan que seguiremos abordando como siempre aquí desde Radio Estación Sur te agradecemos bueno, y felicidades por supuesto que que, que igual eh, mando un saludo enorme a todos mis eh, compatriotas platenses, digamos. O sea, soy platense, quiero la ciudad de La Plata, pero la critico o, o le veo estos detalles o estas debilidades eh, porque soy parte de ella, ¿eh? que quede claro, no no porque tenga alguna algún encono en particular. Simplemente eh, es como que es parte de mi familia, la ciudad, así que... Yo también hoy celebro esta ciudad que además es la ciudad de mis afectos, es la ciudad donde me formé, es la ciudad donde tuve referentes maravillosos y eh, es la ciudad que me causó los, el dolor de, de, de tantos compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Así que eh, es una ciudad de mis amores porque además es la ciudad donde nacieron las abuelas y madres de Plaza de Mayo.